Buenas tardes, mi nombre es Alana McCoy, soy la abogada supervisora aquí en la oficina de Eduardo Soto. Vengo aquí con muy buenas noticias para los solicitantes de asilo. Anoche, un juez en la Corte Federal de Washington D.C. decidió que la regla, que se llama la regla de, del tercer país, es ilegal para los, que, los solicitantes de asilo. Eso significa que esa regla que, que fue introducido al año pasado, en 2019, requiriendo que todos los solicitantes de asilo tenían que haber aplicado para asilo en un tercer país, en camino en los Estados Unidos para ser elegible aquí, que esa regla ya no es válida. Eso realmente es muy buenas noticias para los que ya aplicaron para asilo y para los que están aplicando actualmente. Los que ya aplicaron y, y, un y perdió su caso de asilo porque el juez dijo que no pudieron, no pudieron mostrar que aplicaron en un tercer país, ustedes ya son elegibles para reabrir su caso y pedir asilo. Entonces, es muy importante que nos llamen lo más antes posible para presentar esa moción de reapertura porque hay un tiempo límite para hacerlo. Los que están aplicando en este momento para asilo también los afecta porque ahora no va a ser necesario para que ustedes muestren que aplicaron en un tercer país para asilo. Entonces, realmente es muy buenas noticias eh, y nosotros recomendamos, recomendamos que nos llamen lo antes posible para hablar de cómo esta decisión podría afectar a su caso de asilo. Gracias.